Claro. Mm -hmm. Ole, Margot, usted sí vio el otro día por la televisión a esa cantidad de muchachas que se ponían como esos pañuelos verdes en la cara y en la cabeza y eso, celebrando que ya no se puede mandar a las mujeres a la cárcel por abortar. ¿Y sabe de quién me acordé, Ole? De la Mildred. ¡Ay! ¿Se acuerda cuando ella quedó embarazada? Y yo veía que esa pobre bregaba que chupe limón, que coma jengibre, que salte el lazo, que corra, pues como para que ella pudiera perder pues al, como al feto, ¿no? Como al embrión. Y nunca lo comentamos, Margot, pero ¿sabe qué? Yo sí me di cuenta cuál era su intención y yo sí me preguntaba. ¿Por qué se estará comportando tan raro en el embarazo la Mildred, no? Y ella sí mantenía estresada y estaba así como toda desmotivada y como toda triste. ¿Cómo será usted se acuerda cuando ella cumplió los 23 años, que ni siquiera quiso partir la torta? Y yo sí me preguntaba, Margot, ¿por qué Mildred no quería tener un cuarto chino? Pero es que tenía a los otros tres niños llorando todo el día en esa casa. La suegra regaña y que regaña, y que porque vivían allá. Y ese marido, Margot. Ese marido que mantenía borracho todo el día, no le pasaba un cochino peso a la casa, porque no era ni uno, ¿no? Y además, la celaba, usted se acuerda, la celaba todo el día. Y además de todo, que por qué porque se deja embarazar, que porque la responsabilidad de no tener los chinos es de ella, Oli. No, no hay derecho, Margot. Acuérdese también del padre Ramiro. Yo al padre Ramiro lo quise mucho. Yo a él lo quise, pero usted se acuerda que él nos decía que si tomábamos anticonceptivos nos íbamos derechito para el infierno. Pues la Mildred que iba a querer tener otro hijo, Margot, no, porque entonces si uno no se va para el infierno, pues se va para la cárcel, ole. Y los hombres, Margot, los hombres, esos que están pensando, porque es que uno no queda embarazado así como por arte de magia, me perdona. Y si ellos no quieren tener más hijos, pues que se hagan la, la cirugía esa, la, la vasectomía esa. Y yo desde eso, pues, pues tampoco es que esté a favor del aborto, pero pues tampoco que se vayan a la cárcel por eso. Ay, es que yo me acuerdo de esa Mildred y eso fue difícil, Margot, eso fue duro. Imagínense que la sobrina Natalia, la sobrina del, del, del Jairo, ya anda con ese pañuelo amarrado para todas partes, para todos lados, me cuenta que hay muchachas, así como le pasó a la Mildred, incluso más jóvenes, que cuando van a abortar, el médico les dice que no, que venga otro día, que no tiene el papel, las mandan de una ventanilla para otra y esa barriga les empieza a crecer sin que ellas quieran, ole. Y eso sí, como dice el graffiti ese que rayaron el otro día y es en la pared, yo le tomé foto para mandárselo a la sobrina Natalia. Venga, se lo muestro. Educación sexual para prevenir. Anticonceptivos para no abortar. ¿Sí o no, Margot? ¡Ay! Miren la hora. La telenovela turca. ¡Ole, venga! ¡Ay!